Quiero hacerles la invitación para que nos acompañen a esta nueva aventura. En esta ocasión nos vamos para Georgia. Georgia. Así que acompáñenos. Salimos a las 4 y media de la tarde Son 9 horas y media sin parar hacia Georgia Atlanta específicamente bueno, a los alrededores específicos en Duluth Llegaremos eh, haciendo paradas esporádicas para echar gasolina estirar un poco los pies no, no, no, no, no. Estaremos llegando como a las 1 y media de la mañana Ahí nos no van a estar esperando Lo vamos a quedar en casa del primo de Jenny Que, que junto a él el otro, la otra, en otra ocasión que fuimos a Atlanta Le hice un video que se lo voy a estar dejando aquí en la descripción A él, él, a él le encantan mucho los caballos Y, y le hice un, un video así como épico para, para él y tenerlo también nosotros en el canal En este momento estamos en Boca Ratón ya apenas salimos de, de Miami y nos espera una larga travesía y tenemos como hora de llegada porque el tráfico ha estado terrible tenemos como hora de llegada a las 2.35 de la mañana Todavía nos queda un largo viaje todavía. No hemos hecho una parada todavía, no hemos cargado gasolina. Vamos bien. Pues bienvenidos a Duluth, Georgia. Voy a hacer un poco la historia de cómo de cómo llegamos hasta acá este fin de semana. Bueno, les cuento que este fin de semana es eh, Memorial Day. Memorial Day, aquí en los Estados Unidos, para el que no vive acá, es un día en que recordamos a los caídos, eh, a los héroes caídos de este país. Posible, posiblemente, cuando estén viendo este video ya editado y salido en YouTube, eh, hayan pasado unos cuantos días después de haber venido este 2022, pero es que YouTube me, me dio un strike por tener algunos videos con canciones que no eran las más apropiadas para la plataforma. O sea, YouTube me dio me dio un strike por utilizar canciones que no eran mías y eh, me tocó. Eh, volver a bajar, volver a descargar los videos y volverlos a editar, cambiarle las canciones Y tú, al ponerme el strike, tuve que esperar un mes a partir de la fecha en que me lo puso para volver a monetizar los videos. Por lo tanto, estoy esperando a que se cumpla este mes, ese mes de. para volver a monetizar, para eh, colocar, para colgar este video y dejarle saber todo lo que está sucediendo en. En estos videos Bueno, les cuento que eh, hicimos la travesía en carro Como ya pudieron ver en, en el principio del video Estábamos buscando o algo, la opción más barata eh, Buscamos en boletos de avión Pero estaban sumamente caros Como la mayoría de los viajes que hacemos Es así, al momento solamente se nos ocurre Y vamos automáticamente Y hacemos todo, planificamos todo Pero en cuestiones de, de segundos, de minutos busqué la opción más barata que había eh, los vuelos no eran una opción estaban sumamente caros decidimos venir en, en el carro ah, fueron aproximadamente unas 10 horas manejando continuamente solamente paramos dos veces para echar gasolina ahora les voy a dejar una, una toma de este increíble lugar aquí está nuestro amiguito del día de hoy vamos a volarlo en el área para que vean qué bonito es este día estamos eh, para mayo 28 estamos en mayo 28 de 2022 ya un vídeo que le mostraba el lugar pero en otra fecha diferente fue en diciembre le, se lo voy a dejar en la tarjeta para que vean el, el vídeo editado en modo eh, cinemático con algunos cambios de colores para que vean el paisaje de esa época y vamos a darle <música> is Es in the de three biggers on that arctic car 93 clean the a stone wide a I'm ya tú sabes monte adentro monte adentro dale dale un poquito más que se la llevo